9 grados y las 5 de la tarde Es lo que tenemos ahora Y luego irá bajando Buenas chicos, pues hace Hace fresquete eh, No sé si os lo habré puesto o lo pondré ahora 9 grados, ¿vale? Ahora saco la fotillo Pues eso Voy con, con Las mallas típicas piratas Pero bueno, a mí me van un poco largas y bueno, ahí me cubre un poco El gemelo y algo me resguarda Aunque no me gusta nada para correr a mí me gusta llevarla arriba y que al menos esté al aire, no sé, manías, ¿no? Bueno, pues ya está, un poco abrigados, guantes, un poco gordillos, no impermeable y nada de eso, porque está despejado. Hoy es viernes, ese día que decían que iba a hacer bastante frío por la noche, así que bueno, no voy a estar demasiado rato, yo creo que haré unos 15 kilómetros o algo así, Calculo yo, unos 15. Y ya está, ya hemos acabado toda la semana lo que es lo entreno un poco más poder decir los demás avanzar los más durillos los demás avanzar y hoy viernes pues un entreno un poco aparte que no me puedo ir al municipio que es lo que voy a hacer voy a quedarme en el pueblo eh, para arriba para abajo cuestas de asfalto eh, pues que ya en realidad el trabajo está hecho entonces como hoy es viernes qué misión tiene el entreno de hoy viernes hombre por un lado pues seguir un poco acumulando carga pero no va a ser demasiado efectivo el entreno de hoy vamos a hacer cuestas tranquilos pero no va a ser un súper efectivo lo que pretendemos aparte de sumar un poco de desnivel que vamos cortos de desnivel esta semana eh, lo que queremos también es que no estemos tantos días sin trabajar sin correr para que el lunes no estemos muy fríos por eso entrenamos hoy si hubiéramos entrado ayer el jueves el último día estaríamos sin correr viernes, sábado y domingo, y lunes tendríamos que empezar poco a poco. Entonces, si hoy entrenamos que es viernes, en principio, hombre, podemos entrar el domingo en activación, sí, si sí, hay tiempo, pero no es no, seguro que no tengo tiempo. Entonces, a la práctica, pues bueno, último día entreno viernes, sábado y domingo descanso, y lunes podemos entrenar normal prácticamente, porque hemos estado días, que es el límite que te puedes dar, dos días sin correr al tercero hay que correr. Entonces más o menos el lunes podremos correr bien, esta semana lo hemos hecho igual. Me parece que el último de entreno fue el último día, creo que fue el viernes de entreno y luego el lunes corremos normal. O sea que la idea es esa. Hostia, pues hace frío, ¿eh? Mira que ayer fui sin guante y aguanté, pero hoy día este es que hace viento. Los grados más o menos son similares, pero es que hace un viento que te... Te va cortando vale así que ya está llevamos la chaqueta de membrana bueno membrana entre comillas una membrana muy suave de, de, de bici y ya está porque digo para qué voy a poner capucha y todo el rollo con la, la bonati para qué quiero no yo capucha aquí si sí, ahora me subiré un poco la braga y ya está y con eso vamos tirando que llevamos un pequeño frontal el de, el de bola para un tramo que sí que no hay farolas y para ese tramo llevamos frutal, por lo demás, en los demás sitios hay farolas nos apañamos bien, ¿vale? simplemente eso para... tramos que no hay farolas, de camino entre urbanizaciones pues llevar algo para ver, y ya está se sí, venga, vamos a darle al día y no sé lo que grabaremos porque será de noche, pero bueno, grabaré algo ahí está el GoPro, ahí está el GoPro toco algo que sin querer me sale la, la llave de regular, de configuración bueno pues aquí estamos, bajando por el caminito lateral, bueno, a ver, es mejor pisar más fácil por aquí, pero bueno, intenta pisar menos asfalto posible, pero bueno, llevamos bombas de asfalto hoy, estas le quedan algo de kilómetros, no sé decir, le quedarán 100 kilómetros, no lo sé, eh, a las long, las de maratón, de maratón, de asfalto, y bueno, con esta más o menos va muy amortiguada, pues es que son lentas porque pesan y más amortiguadas, pues menos reactivas pero bueno las voy a gastar que le quedan algunos kilómetros y voy eso, de vez en cuando alguna, alguna bamba que veo que se si le puedo operar un poco más pues de vez en cuando la gasto para eso, ¿no? para para completar entrenos Ahora vamos a la cuesta del cementerio ¿Vale? No, por aquí Está un poco embarrizadillo, bueno Vamos a la cuesta del cementerio, que es más corta que esta, Esta es muy larga Esta la dejamos para el final Y la del cementerio que es más corta Pero en realidad tiene más inclinación, casi te diré, tiene un poquito más que esta en comparación De inclinada, pero más corta Así que vamos para allá y subiremos y bajaremos que es lo que suelo hacer cuando entreno en la bici la entreno allí en esa cuesta no me acuerdo cuánto eran 35 positivos 35-40 positivos algo así es por, por subida y ya está si no sin ninguna prisa además me noto la digestión tíos es increíble, por pronto que comas, por pronto que comas, a la tarde siempre notas la digestión. Siempre, por la mañana no te pasan estas cosas. Por la mañana, por pronto que comas, o sea, mediodía después de comer, siempre notas la digestión que no rinde, siempre notas que, que no estás fino, ¿sabes? Que tienes ahí digestión por terminar. Voy a grabar los caballitos antes de que salga más de noche ahí tenemos uno ¿eh? y allí y hay un Robbiler allí pero bueno, el Robbiler parece que sabe que estoy detrás de la valla y no me considera no me considera enemigo y ahí tenemos otro y otro el Robbiler lo tenéis justo enfrente el más pequeño pero en ese momento no dice nada como para entrar Aquí que decirle algo a los caballos ¿eh? este arregla bueno, pues nada, vamos a seguir Cuestecita para arriba. Esta es la cuesta del cementerio. Famosa. Empieza ahí, sigue ahí. Y ahí en la curva sigue otro tramo. Otro tramo casi de largo como este. Casi de largo como este. Un poquito más corto diría yo. Un poquito más corto que este. Pues venga. Pasito corto. Me he subido a los gemelos porque si no... La, el pantalón porque si no yo no soy capaz de subir tío. yo es que no sé, soy muy maniático me molesta todo lo que lleva en el gemelo y entonces tengo que ir con gemelo descubierto bueno pues aquí es donde yo me doy siempre la vuelta en el paso este verdad este, que este ya es plano arriba sin prisa, sin prisa. Eh, esto en es el cementerio. A veces piensa uno, algún día estaré aquí, tíos. Algún día estaré aquí. Sí, sí, sí, eh. Vaya tela, eh. Tela, eh, con los pensamientos, eh. Algún día estaré aquí. No me asusta, ¿eh? No me asusta porque yo, la verdad es que... Pero me preocupa más el hecho de dejar gente aquí con trabajo. O sea, a mí lo que me preocupa más, y yo creo que a mucha gente le pasa, a mí no me preocupa irme. A mí lo que me preocupa es dejar aquí a la gente en Pantaná, con jaleos. Me preocupa más eso que el irme yo. Porque una vez que te vas tú no tienes ninguna preocupación, teóricamente. Bueno, pues nada, vamos para abajo... Aquí no pasa casi ningún coche, este es el lado que se aparca. Y es una cuesta que la verdad es que... Súper tranquilo, entrenas con bici, corriendo. Súper tranquilo, por eso vengo siempre aquí. Porque hay un sitio súper apartado. Luego allí más para adelante, allí está la montaña. O sea que allí sigue a la montaña. Hay una urbanización, sí o dos, que tira un poco a la izquierda. Pero es la montaña, entonces... Hay poca misión de que vengan aquí muchos coches. Este tramo de aquí abajo hasta una rotonda que hay aquí sí que vienen más coches pero la mayoría tiran a la derecha en esta rotondita pequeña dibujada aquí sí que vienen más coches este primer tramo y tiran para allá pero bueno, hay que vigilar, bueno, pues eso, cuando subes si puedes ir por este lado de la... de este lado pues mejor y cuando vas con la bici, no, con la bici como los coches Llegamos abajo y ahí notamos la vuelta y otra vez para arriba. Poco a poco sin ninguna prisa. Sin ninguna prisa. Sin agobios. En una ultra, ¿cómo irías? ¿Apretando o irías sin agobios? Pues sin agobios, porque a lo mejor tiene 20 horas, no de carrera. Si tú tienes 20 horas que estar corriendo o andando, ¿tú apretarías en una subida? Yo creo que no, ¿verdad? Pues entrena. Hombre, un poco más fuerte, pero Tampoco hay que entrar a la subida a la muerte, porque entonces es que está entrenando cardíaco, no está entrenando piernas. Está entrenando más cardíaco que piernas. Voy a buscar un sitio donde grabar. Bueno, todavía me queda, ¿eh? pero se me había olvidado que estaba. que hoy grababa. Llego a la cámara y guardada y se me había olvidado que hoy me tocaba grabación. Bueno pues vamos a cruzar por el paso nivel cebra. Paso nivel, sí. Paso cebra. Eh, bueno, yo creo que aquí hay buena luz A ver si se ve Un poco el perfil de lo que estamos corriendo A ver si ahora cambia la imagen Ahora lo enseñaré A ver, a ver si cambia Ahora se ha pausado Porque me paro tanto Pero vamos a ver si cambia El perfil Frecuencia cardíaca 140, no, hasta que no vuelva A... Voy a volver a moverme, para que se despierte. Ahora se ha despertado. Y que cambie la imagen, y os enseño el perfil un poco de lo que estamos trabajando, de lo que es el desnivel, ¿vale? Un poquito la inclinación. Mira, ahí la veis, ¿vale? Ahí la veis. Esa es la inclinación. ¿Veis veis las pequeñitas, los dientes de sierra chiquititos? Bueno, pues esas son las series, ¿vale? Tenemos las subidas más gordas, que son por ahí para adelante que son de unos 75 positivos, más o menos y estas son las cortitas de unos 40 positivos ¿vale? entonces ahora me queda una serie más de subir habré hecho como unas 9 cortitas y luego me queda eh, una de subida y una cortita más o menos una larga de subida y una cortita como 12-13 series en total como 12-13 cortitas ¿eh? haciendo que las grandes se conviertan en pequeñas eh, pues cada grande son como dos pequeñas más o menos ...pues más o menos sacaríamos unas 12-13 series... ...500 positivos, redondeando... ...500 positivos, ¿vale? Y ya está, vamos a... ...a seguir, guardo la cámara y sigo... ...porque esto es un rollo, hay que guardarla... ...ponerse el guante... Eh, ...no se sé, ve, pero bueno... ...estamos en el paso cebra, ¿eh? ...estamos en el paso cebra para no estar en medio... ...y ya está, voy otra vez para arriba, venga... ...subo, 40 positivos... ...me hago paseo de la iglesia... ...largo entero, que es... ...kilómetro y algo... De ida, de vuelta, ¿vale? Me cojo la subida fuerte, unos 75-80 positivos. Corro luego unos 2 o 3 kilómetros hacia la izquierda. Tiro hacia mi urbanización que es una bajada, una subida. Luego, una subida tendida hacia la derecha y luego una bajada. Y hemos acabado. Si sí, es sencillo! Es sencillo. El que no entrena es porque no, no se para a pensar. Eh, no sé, todo es entretenido. Bueno, aquí cruzan unos conejillos. Ah, no se ve, pero por aquí cruza de vez en cuando algún conejillo de un lado al otro, donde los caballos. De vez en cuando voy vigilando de no vaya a cruzarse justo cuando un coche, ¿no? Bueno, y estamos acabando. 7.34 de media y bueno, y con alguna autopause todavía sería más lento. 529 positivos. Ah, 159, 158 pulsaciones, pero esto no hagáis caso porque está a través de la ropa y no marca bien, ¿vale? y qué más iba a decir algún dato más aquí se ve un poco el perfil de que hemos hecho más o menos hay unas dientes de sierra más o menos ¿Vale? y ya está. ahí ves por ejemplo yo cuando entreno a diario yo bajo esta bajada ¿vale? pues yo la bajo más fuerte más fuerte porque digamos que son entrenos un poco de sacar un ritmo un poco decente ¿vale? entonces yo bajo fuerte no son entrenos conservadores conservadores son de ir haciendo, no es que sean de muerte, pero... Ir haciendo hoy, ¿qué pasa? Que hoy voy súper lento. Fijaros, voy súper, súper lento. Porque estamos haciendo como un entreno como de... Como de acabar. Hemos hecho el desnivel, pero súper flojo. 529 positivos, ¿no? Pero súper flojo de ritmo. Súper, súper flojo. Aunque las pulsaciones las altas, ya digo, han ido súper bajas. Y... ¿qué más? Ya está, 18 kilómetros y medio. Para sacar unos 110 semanales Y hasta mañana, si pudiera Si pudiera, mañana salgo con la bici un poco Por el pueblo, por la urbanización Haciendo un poco de serie de cuestas con la bici de carretera Si pudiera ir cuadrada Pero bueno, yo me conformo con haber hecho la parte de correr Que es como la prioridad Haber hecho la parte de correr de la semana Y ya está Iba a decir algo más, pero yo no me acuerdo, verá bueno, en fin, ¿qué, qué es eso? Que corremos, ¿Ve? muy despacio, muy despacio. Porque se trata simplemente como de acabar la semana. Es como un entreno, como de soltar piernas con, con cierta distancia y cierto nivel, Pero como de soltar pinas, súper flojo, que no castigue, que no, no deje duro el gemelo. ¿Sabes? Que no, que no pique gemelo ni nada. Simplemente suave, suave, suave. Ya está, con esto cumplimos. Eh, y nos queda ya sábado, domingo, descanso. De correr y ya está y lunes entrenamos como un señorito el lunes si todo bien pues estaremos descansados y no tendremos las piernas demasiado frías porque hemos entrenado el viernes y ya está así que venga aquí lo vamos a hacer yo creo que ya llevo los 18,4 más o menos bueno pues pues por aquí paramos ya la grabación y otra cosa mariposa a ver si hay luz vale aquí hay luz pues aquí lo dejamos, chicos. esto ha sido Diario de Trail. Diario de Trail 4. 4 de noviembre, ¿vale? Esto ha sido todo, amigos. Adeu. La inmortalidad de tus besos solo son la marca en mi mejilla y en el Que sentí por vos.